Después de unas últimas semanas de caos a las empresas y las administraciones públicas para entender en qué eh, implica, en qué les afecta la nueva normativa de protección de edades, qué implica, qué suposa, finalmente este diciembre entra en vigor este nuevo reglamento, la nueva regulación europea sobre la protección de edades, aunque la Unión Europea vol a proteger más y mejor la información que generen el ciudadanos en plena era digital. Saludem, un abogado experto en nuevas tecnologías es el director del Buffet, abogado amigo Jesús López Pelaz. Gracias por estar a Levante Televisión. Gracias a vosotros por la invitación. Es siempre un placer estar en esta casa. ¿En qué consistís la nueva normativa? La no... El nuevo reglamento viene a profundizar sobre todos los principios que ya teníamos instaurados en el entorno europeo de protección de datos. Quiere proteger más y mejor eh, la cultura del dato, sobre todo porque estamos viendo cómo la cultura digital, fundamentalmente, pero no solo, está pasando de ser una, una economía basada en la cultura, en la propiedad intelectual, a una economía sobre el dato. Quien más datos tenga, quien mejor los trate, va a saber más y va a tener mejor posición en el mercado. Además, puede afectar más a los consumidores, por lo tanto, estamos más desprotegidos frente a todos esos tratamientos. Como hay unas nuevas necesidades, como se pueden tratar más y mejor los datos, el reglamento viene a dar respuesta a ello. ¿Y en qué se sustanciará? Pues fundamentalmente en que los operadores jurídicos, los operadores económicos van a tener que tener una mayor diligencia, un mayor cuidado a la hora de tratar los datos. Ya no vale única y exclusivamente con cumplir protocolos como teníamos en la regulación de la ley orgánica de protección de datos, la regulación anterior, en donde si cumplíamos con una serie de cosas, una serie de pautas que nos había establecido la ley, podíamos decir que éramos cumplidores, estábamos dentro de la legalidad. Hoy sin embargo lo que se nos dice es primero siéntate, reflexiona, aplica diligencia, haz una evaluación de riesgos dentro de tu empresa, cómo tratas el dato, qué, qué haces con ello, qué estás buscando con cada uno de esos tratamientos y a partir de ahí toma medidas. Es decir, tenemos que conocernos mejor ...como empresas, como organizaciones... ...para poder dar un mejor servicio... ...a nuestros clientes y consumidores. ¿Y cómo afecta a los consumidores? Los consumidores se ven más protegidos... ...los consumidores... Eh, ...conseguimos tener... ...una garantía de... Eh, ...que los datos van a venir a ser tratados... ...de una forma más transparente... ...vamos a tener más información... ...y por lo tanto vamos a poder tomar... ...decisiones más fundamentadas... ...obviamente... Es el consumidor que quiera fundamentarse y que quiera conocer, porque siempre está aquello de nadie lee las condiciones legales. Bueno, pues lo que hacemos es ponerlo más fácil, no llevarlo a textos farragosos y largos, sino ponerlos a disposición del consumidor en el primer plano, en la primera toma de contacto. ¿Y cómo afecta el reglamento a las empresas? Las empresas tienen delante de sí una eh, labor ardua. Porque hasta ahora estábamos habituados, como he dicho inicialmente, estábamos habituados a cumplir simplemente con unos protocolos que venían en la ley, sabemos que los datos tienen que estar guardados bajo llave, que tienen que tener una contraseña en el caso de un elemento electrónico, que los, eh, no los podemos transmitir a otros, es decir, determinadas pautas. Hoy, sin embargo, tenemos que hacer una reflexión, es decir, ya no vale con cumplir aquello que nos dice simplemente la normativa, sino que tenemos que reflexionar y tenemos que establecer nosotros mismos aquellas pautas, que quizá para muchas empresas sean las mismas que venían a determinarse por la Ley Orgánica de Protección de Datos. No estamos ante un paradigma nuevo, no es un derecho nuevo. Ya llevamos mucho tiempo aplicando protección de datos y si se aplicaba bien antes se estará aplicando bien ahora porque habremos sido antes y ahora diligentes. Pero para aquellos que intentan ...que intenten hacer cosas nuevas con el dato o que tengan datos especialmente sensibles, tendrán que adoptar mayor número de medidas de seguridad sobre ellos. Este mediodía, cuando te he hecho el planteamiento de la entrevista y te he pedido sugerencias sobre cuáles podían ser los puntos clave a tratar, me has dicho, debemos tratar qué es la Privacy by Design... ¿Y qué es la Privacy by Design, Jesús? La Privacy by Design es uno de los elementos fundamentales que encontramos como, como esencia del fundamento. Es que en lugar de tener la protección de datos, el cumplimiento de los derechos fundamentales como algo posterior a nuestro modelo de negocio, es decir, primero elaboro mi modelo de negocio y después ya llamo a alguien que me arregle la protección de datos, que es lo que se hacía, eh, se traslada al momento inicial en donde tiene que estar imbuida en el propio generar, en el ya. propio desarrollo del modelo de negocio para desde el primer momento estar imbricándose en todos los procesos que se produzcan dentro del mismo. Desde el origen. Efectivamente, porque si está desde el origen nos aseguramos que todos los pasos van a ser cumplidores. Igual que desde el origen está quiero ganar dinero y nos aseguramos de que ningún paso de nuestra empresa nos haga perder dinero, si desde el origen está el, el cumplimiento de la protección de datos, ninguno de los pasos, ninguno de los procesos que realicemos dentro de nuestra empresa, organización en un carácter amplio, estará incumpliendo con, con la protección. ¿Y, quién ¿Y cómo debe cumplirlo? Pues eh, la respuesta fácil es todos, eh, todos aquellos que tengan algún dato. Y dato entendido en un sentido muy amplio, es decir, todo aquello que puede ayudarnos a identificar a una persona. Y ahora también con el reglamento, también aquellos datos anónimos, pero que son objeto de tratamientos especialmente cualificados, como pueda ser el Big Data, la generación de patrones de comportamiento, eh, esas, esas publicidades que nos aparecen, que van en sí. relación con aquello que hemos visto, aquellas páginas que hemos visitado con anterioridad, ¿de acuerdo? Todos los que tengan eh, a su disposición datos, lo que pasa es que, obviamente, y repito, no será lo mismo para aquellos que tengan datos de salud que para aquellos que única y exclusivamente tengan nombres y teléfonos en una agenda de contactos. Pero ambos tendrán que ser sensibles con que eso es un valor. En primer lugar, para su empresa. En segundo lugar, para sus clientes. Y en tercer lugar, para la sociedad dentro del paradigma de, de la defensa de los derechos fundamentales a la protección de datos que tenemos en el entorno europeo. Estamos en general demasiado desguarnecidos. Eh, demasiado desnudos los usuarios o no tanto? Yo creo, mi punto de vista sí. es que no. Eh, tenemos una normativa suficiente, eh, tenemos una normativa además en la española amplia, detallada, lo cual no quiere decir que sea la más estricta, pero sí la más detallada. Cuanto más detallado, más capacidad de conocer y de tener certezas tendremos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en muchos casos eh, el consumidor utiliza mal el derecho, es decir, muchas veces se utiliza como arma arrojadiza, como yo quiero denunciar a aquel que me cae mal... Es decir, con, no por el ánimo de proteger su derecho como tal, ni con una conciencia de, de defensa de su derecho a, a la privacidad y a la intimidad, que, que es el, el desarrollo que tenemos en la protección de datos, sino única y exclusivamente en la fase agresiva. Estaría muy bien que todos tuviéramos conciencia, por ejemplo, para educar a nuestros menores en la defensa de sus datos, en la privacidad de sus datos, en cómo los comparten, cómo los dan, cómo se desenvuelven en ese entorno cada vez más agresivo hacia la captación de datos y estamos pensando respecto de un menor no única y exclusivamente de un dato también en los consumidores en general de un dato como pueda ser el nombre apellidos o email hoy en día todos tenemos un teléfono móvil que es el más caro y que nos se desbloquea viéndonos la cara y no, no tenemos ningún tipo de sensibilidad a estarle dando nuestros patrones faciales a esa empresa privada para que esté realizando ese tipo de eh, tratamientos sobre ello como mínimo planteárnoslo, oye yo quiero que esa eh, ese dato esa identificación que es mía este ...compartiéndose con, con esa empresa. ¿A nuestros hijos les espera un mundo más inseguro en esto o no tiene por qué? Les espera un mundo en donde el dato cada vez valdrá más. Y cuando hay algo que representa valor... ...va a haber gente dispuesta a agredirlo de mayor forma. De tal modo que tendremos que tener una mayor concienciación y mayor cultura... ...para tener relaciones de confianza y confiables aquel a que yo le dé mi dato, más allá de que sea el más barato, más allá de que sea gratis, más allá de que en este momento no tenga una repercusión, que tengamos conciencia de que estamos dando algo valioso. Solamente por ponerte un ejemplo, en el mercado negro, el dato de salud hoy en día se paga 20 veces más que un dato bancario. El dato de salud nos acompaña durante toda la vida, no nos podemos quitar el dato de salud. Si es una enfermedad que tenemos o que vamos a tener, nos acompañará para siempre. En cambio, el dato bancario lo podemos cambiar, podemos cambiar nuestra tarjeta de crédito, podemos cambiar nuestro número de cuenta. Es algo que genera dinero hoy, pero es contingente. Es para que veamos el valor que tiene. Muy interesante, Jesús López Pelaz, en director del bufete eh, Abogado Amigo. Gracias siempre por tu amabilidad. Gracias, gracias por invitarnos. Y por la didáctica. <ríe> Muchas gracias. Esperen que el haya resultado interesante y aclaridor. Gracias por estar al la otra de semana. Dilluns tornaremos a última página, como si fuera la primera.